Con el tiempo, porque realmente el tiempo no es un recurso, el tiempo es algo que pasa, el tiempo es algo que está allí y realmente nosotros no podemos más que medirnos. pero sí que podemos hacer algo, y lo que podemos hacer es definitivamente decidir ¿Cuál es la mejor manera que tenemos de organizar nuestras tareas en el tiempo? Entonces, de eso quiero tratar hoy, de eso quiero hablarles y para eso he preparado cinco puntos fundamentales para que nosotros entremos en conciencia de lo que es esta gestión del tiempo, porque siempre estamos escuchando esto de la gestión del tiempo y del manejo del tiempo, pero la realidad es que el tiempo no se maneja, el tiempo está allí y eso es todo lo que podemos hacer con él, verlo pasar. Y entonces eh, tenemos que ser inteligentes a la hora de saber organizar nuestras actividades en el tiempo. Porque realmente el tiempo es un re, no es un recurso del cual disponemos. Lo que pasa es que yo siempre repito que tenemos cuatro recursos para hacerlo más fácil, que es el tiempo, el dinero, la energía y la atención. Sin embargo, si yo quisiera ser totalmente correcta en mi explicación, de los recursos que tenemos como seres humanos para hacer las cosas y vivir la vida, es, nuestras, es la gestión de nuestras tareas y actividades en el tiempo de forma eficiente, de forma organizada. Y eso es lo más importante que podemos tener en esto de ese deseo que tenemos de, de ser productivo. Entonces, el tiempo no es un recurso del cual disponemos. El tiempo solo pasa. Nosotros lo que disponemos es de ciertas técnicas y cierta conciencia para acomodar nuestras actividades y tareas en ese tiempo dado. Por lo tanto, esa gestión del tiempo no es más que una gran mentira. Lo que debemos aprender es cómo hacer las tareas en el tiempo de una forma consciente que se convierta en una forma eficiente, ya que vamos a aprovechar nuestra atención y nuestra energía al máximo. Yo tengo cinco cosas de las que quiero hablarles hoy sobre el uso que hacemos del tiempo. La primera es el uso de un calendario digital. Un calendario digital es mucho mejor que un calendario en papel por un simple hecho. Y ese hecho es que el calendario de papel no lo podemos llevar a todos lados. Entonces, el calendario digital, a diferencia del de papel, sí lo podemos tener incluso en nuestro celular y podemos consultarlo y podemos modificarlo al momento. Y eso es lo importante. Entonces, nosotros en el uso del calendario digital deberíamos hacer ciertas cosas para buscar que, que ese uso o, o que usar este calendario sea lo más eficiente y lo que más colabore a reducir la fricción al momento de ejecutar las actividades, ya sean actividades de soporte o administrativa o actividades de nuestros procesos de negocios que son las que agregan valor. Entonces, primero te recomiendo consultarlo al comenzar tu día porque es una manera de prepararte para lo que va a pasar en tu día. Entonces, es importante que ese calendario lo tengamos al frente al comenzar nuestro día para nosotros ver qué nos toca resolver, qué nos toca trabajar ese día. Entonces, siempre tenlo abierto. De hecho, eh, te digo que casi todos los browsers como Google Chrome, eh, Safari o el que uses, tiene una funcionalidad en donde tú al abrirlo, él automáticamente abre una serie de tabs o ventanas que tú le digas. Entonces, si tú utilizas esa funcionalidad, te recomiendo, por ejemplo, que abras tu correo electrónico, Gmail, por ejemplo, que abras tu calendario, tu Google Calendar, por ejemplo, parece que me pagará Google por la... Por, por la, por la Publicidad, pero no me paga. Y también puedes abrir tu manejador de tareas que podría ser Trello o Notion o ClickUp, lo que tú utilices. ¿okay? La segunda recomendación que te hago sobre el calendario digital es que lo utilices como un recordatorio de los compromisos o esas citas que tienes con otros. Por ejemplo, yo como coach de productividad tengo sesiones fijas a la semana con mi cartera de clientes. Entonces ese tiempo ya está reservado en el calendario. Pero también el calendario sirve para tener en cuenta los compromisos que tengo conmigo mismo. ¿Cuál es un truco para que no se vea ese calendario lleno? O si usas una herramienta para agendar tus, eh, tus reuniones, como Coalendar o, o Calendly o cualquier cosa de estas que, que la gente puede ver el tiempo que tienes disponible, es que, en casi todos los calendarios podemos determinar si el tiempo los otros lo ven como ocupado o busy o lo ven como libre o free. Entonces, utiliza esta funcionalidad para que bloquees el tiempo para tus compromisos, pero que quede libre para que tus clientes puedan bloquear tiempo contigo y puedan hacer citas, eh, workshops o, o lo que quieran hacer contigo. La tercera recomendación que te hago de tu calendario digital es que lo utilices en tu rutina de la noche o tu ritual de la noche antes de acostarte para que visualices el día siguiente. ¿Qué es esa maravilla que es la visualización? Nuestro cerebro no entiende cuando nosotros estamos hablando de mentiritas o cuando nosotros estamos viviendo las cosas de verdad. Entonces, la visualización juega un papel sumamente importante con esto, porque nos permite prepararnos para todos los retos y todas las cosas que vamos a tener que hacer durante el día. Entonces, si como parte de tu ritual de la noche o tu rutina nocturna, tú pones una actividad que es visualizar las actividades, las citas, los compromisos que tienes el día siguiente, tu cerebro va de alguna manera a prepararse para lo que tiene que vivir. Entonces es súper importante como parte de tu planificación. Recuerda que una cosa es planificar el día, porque vas a, vas a arreglar tu tiempo, vas a arreglar tus actividades en el tiempo, y otra cosa es visualizar tu día. Utiliza el calendario también para visualizar, es decir, para que te imagines cómo va a ser tu día y así te puedas preparar para ese día. entonces la primera recomendación es el uso del calendario digital. Consultarlo al comienzo del día, visualizar a través de él cómo va a ser tu día siguiente y utilizarlo como un recordatorio de tus compromisos con otros, pero también con los compromisos que adquieres contigo mismo. La segunda parte de esta discusión sobre el tiempo son las estimaciones. Miren, los project managers o, o aquellas personas que gestionan proyectos, los product managers, todo el que trabaja en una oficina, siempre se ha encontrado con esta palabra en su camino. Estimación, ETA, estimated time of arrival. Dame un estimado de cuánto te vas a tardar haciendo las cosas. Yo les digo, no se obsesionen con los estimados. Eh, de hecho, incluso si trabajan en oficinas, incluso si trabajan con Agile, no se obsesionen con los estimados. Lo que tienen que obsesionarse es con ser conscientes del tiempo que toma hacer las cosas. Porque cuando nosotros estamos planificando un calendario, y eso lo veo a diario con todas las personas que ayudo como coach de productividad, que es que creen que pueden hacer 500.000 cosas al día. Hay personas que ni siquiera toman en cuenta el tiempo de commute, que es el tiempo en que me tardo de ir un lugar a otro, el tiempo que me tardo en levantarme, arreglarme irme a la oficina. Ese tiempo lo tenemos que contar en nuestras actividades, el tiempo en que tomamos un break, el tiempo en que tomamos un café. Por eso cuando hacemos nuestras estimaciones y decimos no, no, ese post de Instagram yo lo saco rapidito, en media hora. Eso es mentira. Pongan por lo menos... Si quieren ser conservadores, hora y media a dos horas. Si quieren ser exigentes con ustedes mismos y ustedes tienen un paso rápido, pongan una hora al menos. ¿Por qué? Porque nada más en el cambio de contexto de una actividad a otra, cuando es una actividad que requiere una atención y una concentración, te tardas en promedio 23 minutos para que tu cerebro se ponga en esa línea de pensamiento. Entonces, imagínate si tú dices, bueno, en media horita yo saco este trabajito y no sé qué, piénsalo dos veces. Entonces, cuidado con las estimaciones. Cuando nosotros hablamos de tiempo, siempre ten tiempo extra para prepararte, para sentarte, para tomarte el café, para ponerte en un... Una disposición en la que puedes hacer el trabajo. Eso es muy, muy importante. Sin embargo, como te digo esto, también te digo que hay ciertos trucos. Por ejemplo, hay un truco muy bobo que yo utilizo, pero que me sirve, like a charm, como dicen aquí, que me sirve excelente, y es ponerme los audífonos. A veces, yo no estoy ni siquiera escuchando música, pero el hecho de colocarme los audífonos me indica a mí que ya estoy entrando en un modo de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando trabajaba en una oficina, ¿qué pasa? Yo me ponía los audífonos para que la gente no fastidiara, <ríe> para que la gente no me viniera a hablar, sino que fuera necesario. Y el tener audífono le dice a la gente que tienes como un extra concentración, entonces lo piensa dos veces antes de hablarte o preguntarte algo. Entonces, ese hábito que yo formé de ponerme mis audífonos, aunque no estuviese escuchando música, me sirve a mí para que mi cerebro entienda en qué modalidad tiene que estar. Otra cosa que yo implemento también, hablando de música, es que cuando yo quiero comenzar mi día y de repente no tengo la mayor energía y, y, y consale, no encuentro la, la, la concentración, yo tengo una lista de música de aproximadamente cinco canciones que son súper movidas, eh, que me, me despiertan y yo bailo en la silla. Muevo los brazos, muevo la cabeza, canto, hago respiraciones profundas porque eso oxigena mi cerebro y de una vez me pone en un estado como de una energía mayor. ¿sí? Si necesito concentrarme en ciertas actividades, tengo otra lista de música que es para escribir ciertas cosas, tengo otra lista, por ejemplo, yo oigo mucho música celta, eh, entonces esa música, la música eh, de los Balcanes, la música celta, a mí me da muchísima energía. Entonces, cuando estoy haciendo posts, cuando estoy haciendo, este, estoy haciendo contenido, o este tipo de cosas, yo procuro <coughs> utilizar esa música, porque si yo pongo música clásica, chao, me duermo. Entonces, eh, Tienes que encontrar de alguna manera qué tipo de música, qué tipo de cosas o qué tipo de señales le puedes dar a tu cerebro para que se ponga en ciertas disposiciones para hacer determinados trabajos, ¿Okay? Entonces, primer punto, utilizar el calendario digital. Segundo punto, estimar el tiempo. No te vuelvas loco estimando, pero siempre toma en cuenta que lo que crees que vas a sacar en media hora probablemente te tome dos horas. Entonces, es mejor hacer menos, mejor, que hacer más cosas a medias. Entonces, eso es muy, muy importante que te sientes, <ríe> te mires al espejo y te sinceres en cuanto a los tiempos, ¿sí? Otra cosa que mata mucho la productividad es que nosotros pongamos media horita aquí, media horita allá, media horita más allá. Ese cambio de contexto es fatal para nuestro cerebro. Entonces mi recomendación es la siguiente. Si por ejemplo tú vas a crear contenido, crea un batch de contenido o un grupo de contenido junto. ¿Por qué? Porque ya tu cerebro está en esa modalidad. <coughs> Disculpen. Por ejemplo, si tú, vas a, si tú eres quien hace tus diseños gráficos, entonces, crea esos diseños gráficos para una semana, para un mes. Después, otro día que te sientas inspirado, creas el copy. Es decir, también tienes que aprovechar en qué mood o en qué energía, en qué humor estás para hacer las cosas de manera más eficiente. No te forces a hacer cosas solo porque ya las programaste en un calendario. A veces eso es ir contra nuestra propia energía y contra nuestra propia naturaleza y lo que nos puede llevar una hora, nos va a llevar por lo menos tres o cuatro. Perfecto. El tercer punto de esta plática es tipos de tareas que debo hacer. Ya te lo adelanté un poquito. Entonces, es mejor manejar el tiempo atendiendo a mi energía vital y a mis ganas de hacer las cosas, porque así voy a ser más efectivo en el uso que hago del tiempo. Entonces, como les decía antes, vamos a agrupar actividades que sean de la misma naturaleza para evitarle a nuestro cerebro el cambio de contexto. Nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro es flojo. Nuestro cerebro está diseñado, no es que es flojo, por eso Nuestro cerebro está diseñado para conservar energía, porque eso es lo que él necesitaba en el tiempo de las cavernas. Pero... En el mundo moderno, la cosa funciona diferente, pero él todavía no se ha dado cuenta. Entonces, para ayudarlo un poco, vamos a utilizar lo que se llama Task Batching, que es agrupar tareas de la misma naturaleza para evitar que nuestro cerebro se vuelva un poco loco. Entonces, hay muchas personas, y esto lo recomienda a una persona que yo sigo, eh, que se llama el Productivist Productivities algo así. Se llama Mike Bardi y, y de verdad a mí me gusta mucho su planteamiento acerca de la productividad y una de sus banderas es utilizar el contexto. El contexto puede ser por días, por semanas, por meses, como tú lo quieras poner. Vamos a utilizar el ejemplo de la semana. El lunes yo voy a dedicarme a crear contenido, el martes voy a dedicarme a hacer seguimiento a mis clientes. El miércoles voy a hacer todas las actividades administrativas que tenga. El jueves <coughs> lo voy a dedicar a escribir mi libro y el viernes lo voy a dedicar a todas las reuniones. Para poner un ejemplo tonto. Entonces, ¿qué hago con eso? Que yo ya estoy programado para hacer cierta cosa en un día. A mí eso no me sirve, <ríe> me los cuento, porque yo necesito moverme un poquito más con las ganas que tenga de, de hacer las cosas. Sin embargo, yo sí trabajo con un presupuesto de tiempo. Yo sé que si yo no dedico al menos cinco horas a la creación de contenido en mi semana, la cosa no sale. Me retraso en mis posts, mis redes sociales se, se alborotan. Eh, eh, son muchas cosas las que uno tiene que hacer como emprendedor cuando es solo prenur. Entonces, tenemos que ser bien organizados. Entonces, yo lo que tengo son presupuestos de tiempo y claro, ya yo sé que, este, por ejemplo, después de hacer esta sala, yo reservo unos 40 minutos porque ya tengo todo automatizado. No vayan a creer que es que, que, es que lo hago rapidito porque, porque no le pongo el tiempo extra. Sino que ya tengo todo automatizado para eh, subir esta grabación que estoy haciendo a YouTube. ¿Ok? Entonces, eh, yo creo un video y así de, de alguna manera reuso el contenido. ¿Ok? Entonces, esas son actividades que ya yo tengo fijas y que me gusta hacer el mismo día como para no perder el contexto. entonces lo que les recomiendo es que sean bien conscientes de cómo ustedes organizan las tareas en el calendario o en el tiempo, que hagan agrupación de tareas, que también atiendan a su energía vital y que si ese día no tienen ganas de hacer algo, no se esforcen, pospónganlo, pospónganlo a otro momento de la semana, por eso es bellísima la técnica de bloques de tiempo, porque si a mí no me dio tiempo hoy, no me sentí bien, me sentí mal que me tuve que acostar, pues yo le di el regalo a mi vida y a mi cuerpo de acostarme, recuperarme, y ya mi cuerpo está preparado para hacerlo mañana, y yo encuentro el tiempo para hacerlo al día siguiente. Entonces, eso es importante, que se cuiden en el proceso de hacer las cosas, porque ser productivo significa también cuidarnos, significa estar en bienestar, significa cuidar nuestra, nuestro recurso principal, que somos nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos cuidamos y nos forzamos a hacer mil cosas porque creemos que esa es la productividad, realmente lo que estamos metiendo es la pata a largo plazo porque nos va a dar el síndrome del burnout o nos vamos a quemar y vamos a necesitar más tiempo para recuperarnos. En cambio, si nosotros tomamos el tiempo para recuperarnos, de alguna manera in situ, por decirlo de alguna forma, este, entonces, nos vamos a cuidar de desmayar a largo plazo. Entonces, primer punto, usar calendario digital. Segundo punto, ser cuidadoso con las estimaciones de tiempo, ser realista con las estimaciones de tiempo. Tercero, qué tipos de tarea hago, cuándo las hago y cómo las agrupo Cuarto, las automatizaciones. Señores, una fuente es, es como un leaking, es como un, una fuga de tiempo son las notificaciones. Las notificaciones hacen que nuestro cerebro esté, como se dice en Venezuela, como un pajarito en grama, viendo para todos lados. Y tal, me llevo el correo y no sé qué. ¿Ustedes creen que uno se puede concentrar de esa manera? ¿Ustedes creen que uno puede atender plenamente a algo teniendo 50 notificaciones en el celular, 40 notificaciones en la pantalla de la computadora? No. Entonces, si ustedes realmente necesitan concentrarse, y de eso tengo un video este, que, esta, este, que hoy hablamos de eso, eh, hoy no, el lunes hablamos del trabajo profundo, vamos a ver si se los puedo pinear acá, o poner el link acá, ajá, eh, pin el link, este, por ejemplo, si nosotros... Usamos la técnica de trabajo profundo, en donde tenemos esas dos horas que tenemos que proteger sin importar lo que pase, y que en esas dos horas nosotros vamos a hacer el mejor trabajo que vamos a hacer en todo el día. Entonces, apaguemos las notificaciones por el amor de Dios. Porque si usted está todo el tiempo pendiente del celular y viendo quién le escribe y recibiendo los emails, es imposible concentrarnos en algo. Entonces, al menos esas dos horas, pongo el teléfono boca abajo, no vean las notificaciones. Apague. Hay programas que permiten, como Freedom, hay uno que se llama Freedom, que permite precisamente este, apagar todas las notificaciones o nos deja entrar solo a ciertos sitios web que tenemos que concentrar. Estaba viendo un programa en estos días en Netflix que se llama Explain, que es de Vox, que si no lo han visto es genial. Eh, explica, esta, esta serie es de la mente, y estaban hablando de las distracciones y todo esto, y la principal distracción somos nosotros mismos, son las distracciones internas. Entonces, imagínense si ya nosotros tenemos distracciones internas y no ayudamos teniendo 20.000 distracciones externas, entonces, ¿cómo podemos producir algo decente? No podemos. Esa es la respuesta. No podemos. Entonces, por eso tenemos que ser bien inteligentes y acostumbrar también a las personas que se comunican con nosotros, porque esa es una discusión que yo tengo con los clientes que trabajo eh, cuando ellos trabajan en oficina, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen, o estamos acostumbrados, porque es la cultura en la que nos estamos desarrollando profesionalmente, que si no responden inmediatamente, se ve mal, estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo credibilidad, una serie de cosas que no tienen ningún sentido. Una de las cosas que tenemos que sentarnos a pensar es realmente cuál es el tiempo de respuesta esperado de las personas con las que yo me tengo que comunicar. Léase. Mis clientes, le hace las personas con que trabajo, mis colegas, mi supervisor, el supervisor de mi supervisor, el presidente de la empresa, mi mamá, eh, mi pareja, en fin. Hay que poner códigos para que las personas sepan cómo comunicarse con nosotros de manera más efectiva. Entonces... Si tú determinas cuál es el tiempo de respuesta de un correo, de un mensaje de chat, de un mensaje de WhatsApp, y tú determinas que es un tiempo X, Y o Z, comunica que ese es tu tiempo de respuesta. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy grata con mi último manager en la que yo le decía, el email me está matando. Recibo 20 correos al minuto. Ya no puedo más, me estoy ahogando en correos y siento que no estoy haciendo trabajo si no estoy tratando de jugar tenis con los correos, entonces yo le dije, mi plan es tomar los correos y revisarlos cada, yo los revisaba cuatro veces al día, cuando llegaba a la oficina, al mediodía, a media tarde y al final de la tarde, que no todos los trabajos son iguales y tal, perfecto, entonces averigua o siéntate y planifica cómo va, a ser tu, cómo va a ser tu respuesta a los correos. Por ejemplo, yo trabajaba antes del último trabajo en una cosa que era una cultura como de call center. Yo tenía que responder al momento, era parte de mi función como trabajador. Pero eso no sucede en todos los casos. Entonces, ponte pila con eso, porque el responder más rápido... No significa responder mejor, ni significa que estás haciendo el mejor uso de tu tiempo. Y lo segundo es que, por ejemplo, cuando pareja, hijos, amigos, etcétera Dales una palabra clave o un medio clave, incluso a tu supervisor, por ejemplo. Dale una, una, una opción para que te pueda contactar cuando sea algo de extrema urgencia. ¿Sí? Tú puedes programar el celular, puedes programar tu, tu computadora, tu correo, de las maneras que quieras para que filtre las comunicaciones. Entonces aprovecha esas herramientas y no dejes que eso te robe tu tiempo. Lo otro que quería decirte eh, dentro de este punto es las tareas recurrentes de la semana. ¿Por qué tienes que reinventar la rueda cada semana? Utiliza un sistema en el que tú puedas tener tus tareas recurrentes, semanales, determinadas. Por ejemplo, eso lo puedes hacer con una plantilla en Notion, eso lo puedes hacer con automatización en Trello, eso lo puedes hacer con un papel, pero es un poco más rudimentario, eso lo puedes hacer con una herramienta a la que, me estoy, a la que estoy migrando, de hecho, que se llama ClickUp, que te permite, a diferencia de, de Notion, por ejemplo, que lo tienes que hacer manual, te permite hacerlo automáticamente y puedes poner actividades recurrentes. Entonces, ya cuando llegue la semana nueva, ya tú vas a tener tu todo hecho. Entonces, hay que aprovechar la tecnología. ¿En qué? En automatizar las cosas que son susceptibles a ser automatizadas, teniendo muy en cuenta que el mantenimiento de las automatizaciones no puede ser un desperdicio de tiempo para nosotros. Entonces, automatiza solo al punto en el que sea útil para ti, en el que reduzca la fricción, no que cree más fricción, ¿ok? Entonces, cuidado con eso porque a veces nos engolosinamos con las herramientas, me da culpa, me declaro culpable, pero ahora soy muy consciente de lo que necesito. Entonces, es una cosa más de autoconocimiento. Les voy a dar un ejemplo rápido. Esta semana estoy migrando una nueva herramienta. ¿Por qué estoy migrando a una nueva herramienta? Porque la herramienta que estaba no me daba tres funcionalidades que para mí son indispensables. La primera tareas recurrentes, recurrente, es la segunda, poner, tener automatizaciones mucho más rápidas de formatos. Y la tercera, que creo que es la más importante, no me daba un control automático de mis metas. Y yo necesitaba un dashboard con mis metas. E investigué, investigué, investigué y empecé a probar esta herramienta ClickUp y me di cuenta de que incluso podía absorber con Clico muchas cosas de las que hago en Notion. Entonces dije, ok, evalué por un día porque necesitaba un cambio rápido, esto le puedes tomar una semana o más tiempo, y me mudé a esa herramienta. Entonces es importante que ustedes también se den el espacio para decir, esta herramienta no me gusta, esta herramienta no es la que va, o esta herramienta me sirvió por un tiempo y luego pasó a otra cosa. Entonces, punto uno, usar un calendario digital. Punto dos, estimaciones de tiempo realistas. Punto tres, ¿qué tareas hago? ¿Cómo las junto? ¿Cómo utilizo mejor mi energía? Punto cuatro, automatizaciones, notificaciones, recordatorios. No pueden ser una pérdida de tiempo. Y último punto, la atención plena. Nuestro sistema de productividad personal tiene que ser tal que reduzca la fricción al momento de la ejecución de tarea. Y para hacer eso, tenemos que tener a disposición todo lo necesario para ejecutar esa tarea. Por ejemplo, si yo utilizo una lista de todo, en todoist, o utilizo una lista en mi celular, en las notas de mi celular, <coughs> perdón, y no pongo los detalles suficientes para saber cuando vuelva en tres días qué es esa tarea, yo perdí mi tiempo. Entonces yo tengo que cuidar mi concentración y mi atención plena, porque es uno de los recursos más complejos y más escasos que tenemos en, esta, en estos tiempos, en estos tiempos en que las distracciones son tantas, en que todos los estímulos no estamos sobreestimulados de manera de una manera tan tan tan grande que este bueno ustedes seguramente oyeron esa teoría del goldfish que, que después fue desmentida ¿no? que nosotros teníamos una una span de atención como el del como el del pececito después eso fue desmentido y tal y qué sé yo pero es un poco verdad no si si ustedes se sienten a ver y ustedes están imagínense que ustedes tienen un deseo que es leer más Ok, ¿qué tienen que hacer ustedes para leer más? Bueno, tienen que prestar atención porque leer es una actividad que requiere silencio, que requiere una concentración, entonces ustedes tienen que preparar el ambiente interno y externo para eso. Ustedes tienen que ser capaces de, si se comprometen a un deseo, a una meta, como lo quieran llamar, poner todas las condiciones para que eso no se convierta en una frustración. Porque si nosotros no nos preparamos para nuestras metas, es muy bonito verlas en papel, pero ustedes creen que realmente eso es lo único necesario, ponerlas en papel. No. Es necesario que nosotros nos preparemos, que nosotros seamos conscientes de que lo que estamos poniendo allí tiene una razón de ser tiene unas condiciones que cumplir. Por ejemplo, mis metas personal para el año que viene es planificar mis comidas. Eso quiere decir que yo tengo que aprender sobre ingredientes, tengo que instruirme sobre cómo leer las etiquetas, tengo que aprender recetas más saludables, tengo que realmente ser consciente de qué requiere mi cuerpo. Es decir, no es sentarme a decir, ok, desde mañana hago una dieta keto antiinflamatoria del paleolítico o primero superior. No, ya va, momento, momento, ya va, vamos a hacerlo con calma, vamos a hacerlo paso a paso. Y yo les garantizo que lo que quizás lleva más tiempo, lleva más conciencia, más atención, y ustedes preparan paso a paso, de manera sólida, dura más en el tiempo, es más sustentable en el tiempo. Así que hasta aquí llega mi exposición de hoy. Ahora yo los invito a que suban y me comenten si tienen dudas, si tienen comentarios, si me quieren consultar algo. Eh, hoy hablamos del tiempo, del uso que hacemos de nuestro tiempo, porque hay que recordar que el tiempo no es un recurso del cual disponemos, es un recurso que existe, está ya, pero no es nuestro. Este realmente pasa y ya está, lo que nosotros tenemos eh, que hacer es organizar nuestras tareas para que ese tiempo de alguna manera nos rinda, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cinco recomendaciones de hoy. Yo les recuerdo que esto va a quedar grabado porque se me olvidó poner los replays. Ups, este, esto va a quedar grabado en mi canal de YouTube. Este, lo voy a poner en, en un ratito por si llegaron tarde o si quieren tomar nota, pues va a estar allí el resumen. Entonces le doy las gracias a todos por estar acá, a Taiset, a Ana, a la de Sofía, ya digo, a cs Katira, ya no sé, a eh, Crazy, Alicia, Miguel, Andrea y bueno, bienvenida Natalia que se incorpora. Les recuerdo también que estoy haciendo tres salas en este club multipotencial, así que si quieres recibir las notificaciones, te puedes unir al club. Con toda, con toda confianza, los lunes está el tip productivo, que es un pequeño, un, una, una pequeña sala que hago para decirte algo que puede cambiar un poco, cómo ves las cosas, es bien cortita, eh, los miércoles tenemos esta que es felizmente productiva, en donde profundizamos un poco más en los temas de productividad, y mañana al mediodía estoy con Juanpa, hablando de organización digital, mañana vamos a hablar de coordinación de equipos, así que si les interesa, pues eh, mañana los espero, también va a ser bajo el club de multipotencial. Así que bueno, si nadie quiere preguntar nada o subir, pues yo me despido, les deseo un feliz, bueno, sería así, un feliz martes, feliz resto de semana y nos vemos mañana, si vienen por acá o nos vemos la semana que viene en Felizmente productivos. Muchísimas gracias, me despido, yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio y recuerda que todas estas cosas van a quedar en mi canal de YouTube, ahí de hecho te puse un link que te va a llevar al video del tip productivo de esta semana que es sobre el trabajo profundo que también estuvo muy chévere porque intervino gente muy interesante, así que me despido, que tengan bonito día y se cierra la sala en 3, 2,